hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad pues bien vamos a aclarar esto un poco de los observatorios al sol que se han cerrado cerrado es decir que se han intervenido solamente se ha intervenido uno que es el de nuevo méxico y sabemos que hay pues, helicópteros tomahawk que el fbi se ha metido de por medio todo esto lo sabemos, es un vídeo que hemos hecho con anterioridad y que sobre todo se está hablando incluso en otros canales y en otros medios de comunicación. Pero cuando nos referimos a que se ha cerrado no quiere decir que se haya intervenido, es decir, que se ha cerrado no solamente que se haya cerrado, sino que se han retirado las monitorizaciones de las páginas web. Es decir, eh, sería en Australia, en Chile, en España, en Hawái 2 y en Pensilvania. Es decir, todo lo que estaba observando al sol se sigue observando, la gente sigue trabajando dentro, pero la monitorización que tanto tú como yo podemos ver en sus respectivas páginas web se ha cortado. No se ha cortado durante ni tan siquiera 24 horas. Se ha cortado en un momento determinado, en un plazo de tiempo. Es cierto que esto es sospechoso. Esto no da vamos, lugar a dudas y se sabe que es sospechoso. También tenemos dos informaciones. Una sería que el Sol está bajo mínimos, no le ocurre nada al Sol. Y por otro lado tenemos que el Sol pues, ha emitido una tormenta solar estos son los últimos datos que yo he dado y los últimos datos que tengo en relación a la tormenta solar que hay una tormenta solar o hubo hace unos días una tormenta solar así que la información está bastante mezclada pero yo creo que todo esto es un poco lo del divide y vencerás. ¿no? Yo Digo una cosa, tú dices otra y luego vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. Yo estoy también un poco pues que no sé realmente qué pensar. Pero lo que sí es cierto es que en relación a que tú no puedas ver el sol porque han cortado la monitorización, esto sí es sospechoso. ¿Podemos teorizar? Muchísimo. ¿Podemos decir que han visto algo que no quieren que se vean las páginas web yo creo que sí o es que en australia chile españa en Hawái, en pensilvania están haciendo no sé un mantenimiento de las páginas web todas a la vez yo creo que no con lo cual da la sensación que si se han cerrado se han cerrado y las personas siguen trabajando pero se ha cerrado al exterior no que se haya intervenido por el FBI. Con lo cual, dicho esto, pues luego ya a partir de aquí que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero, intervenido por el FBI, solo uno. Un observatorio. El observatorio que hay en Nuevo México, en Estados Unidos. Con lo cual, esta es la noticia. Luego he visto por ahí en algunos sitios donde se dice que no hay más información. Sí que hay información. Busca... Eh, buscar en relación al fbi lo que está haciendo las intervenciones que están haciendo están dando informaciones mínimas pero claro no hablan de que hayan visto algo en el sol todo lo contrario son por medidas de seguridad se puede especular pero yo os pediría que en relación a esto pues tengamos un poco de prudencia y esperemos durante unos días porque ya sabéis que siempre el fbi emite unos comunicados siempre, que te los creas o que no te los creas, esto ya es harina de otro costal que digan la verdad o que digan mentira, también es harina de otro costal con lo cual, lo que sí que hay que hacer es esperar y ser prudentes y andar detrás de esta noticia, porque yo creo que sí es una noticia muy interesante y una noticia muy especial, algo le está pasando al sol sea que esté bajo mínimos o sea que haya una no sé, una tormenta solar o quizá que haya pues un objeto o algo que se esté interponiendo entre el observatorio y el sol. Así que yo, de momento, esta es mi información, no puedo alargar más el vídeo porque creo yo que esto es lo que tenemos que andar detrás de la noticia. Así que por mi parte nada más, gracias amigos por estar pendientes y eh, andaremos pues, detrás de la noticia. Nos vemos, un beso, hasta la próxima.